Don German. Mamba, estoy dando vuelta en la rotonda. A ver cómo anda esta gorda. ¿Qué onda los colores, ¿Qué onda los colores Mira, esos rayos son como morados. Las llantas son súper anchas, no frena nada. Mamba, preséntate al YouTube. Mamba. Víctor Mamba. ¿Qué hace el Mamba? ¿Vive en Rancagua? Yo en Rancagua tengo un pequeño taller de bicicleta. Servicio técnico de mountain bike. Sí, vemos alto Ferrari, pero la verdad que también me muestran chile, Nos gustan Bacán, todo. Cuéntanos de Mamba Bikes. Hace tres años partimos desde el techo donde mi mamá estacionaba sofos. Oh, bueno. Partido de nada y le pusiste el esfuerzo y el tiempo suficiente para que en un momento no te diese cuenta y ¡pum! Sí, ¿La no. pasión hace eso? Bueno. Sí, pura pasión. Hubo noches que trabajaba hasta las 2 de la mañana. Si viviese en Rancagua, Mamba sería mi preferencia mecánico número uno. Desgraciadamente igual vivimos lejos y nunca le voy a mandar la bici pero le tengo toda la fe. Los reviews de los chiquillos. Hablan por sí solos... ¡Grande mamba! El primer cortado de las navi Hoy oh, está bueno... Y tengo como un túnel... Ahí, ahí o no, ahí... Ven para acá arriba weón... Y la toma de vuelo es mínima... Está bueno el litre no... Esta fue un boldo... Uish. Que corta la toma de vuelo... GoPro... Se tragó el caso Oye, ¿cómo anduviste con los recorridos? A ver... Atrás creo que toqué fondo pero no tiene ni un token. No, no. no. Adelante. Mira ahí cómo está Lyric. A fondo, perro. Cae duro. Era como un rato colgado. Pero está sin espaciadores. Espaciadores de cámara. Las mejores modificaciones del mundo. <risa> ¿En serio la de la, las cámaras? ¿Y eso lo sacaste del video? Pues soy yo. Oh, <risa> me siento, me siento un profesional. Yo ocupaba un monopivote y versus un FCR ¿ah? zapatea pero... podríamos decir en estricto rigor que el FCR es un pivote virtual <risa> ¿El igual fundaste, no le pusiste oh, el <risa> <risa> el mío palo ¿quería uno más la tienda? por supuesto y ahora nos vamos a poner... chesty <risa> quizás que con los rayos y la masa y la T ande más rápido, ¿no? loco, es muy alto <risa> ¡vamos! <risa> Uy. ¿Ya no, Todavía no mucho. Es que no hemos tocado mucho los frenos. Soy tan rápido. ¡Ojo, oh, gritón! ¡Gritón! ¿Cómo zafar! ¡Quiero copiar! ¡Copiar! <risa> oh. Oh. Oh. Oh. ¡Está muy bueno! ¡Ay, ¡Oh, mi bici! Cacha, estamos metidos? <risa> Hasta que pruebe tierra. No, yo estoy tratando la bicicleta con cuidado. Con cámara? ¿Qué más? No le puedo pegar a ni una piedra fuerte. No. Uh. Uh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Esta parte está como a grabarla, acomodando la bicicleta. Claro, bueno. oh. ah, bueno. wow, wow, wow. Uh. Nunca había piloteado tanto una bicicleta. <risa> Se pasó. más más más oh, oh, oh, oh. buenas tardes señor libre buenas tardes señor libre sanja sanja sanja la al medio es como la que tiene menos sanja parece Bueno, aquí <risa> uh. <risa> <¡Tanto, tanto. risa> <¡Wow! risa> Hay que entrarle fuerte va a llegar. Pego acá, me tiro por esta línea recta. Claro veamos cómo no va Pata afuera cruzado en la zanja, hermosos. ¡Oh, gritón! Estuvo rico el día acá en Rancagua con Mamba Bikes, con Don Rodrigo. El güey que en los huevos. A la izquierda, ¿no? Sí. Waiseado, ¿no? Waze me trajo hasta acá. De hecho me había mandado por otra ruta. Sí. ¿Sí conoce este aplicación, oiga? Como le surge, oiga. Está bueno, venga luego. Nos vemos Víctor, cuídate Mamba un crack Es una tremenda persona Lo conocí hace tiempo porque vinimos con Francisco Serey a andar ¿No te gustan las cámaras? Ya, te bueno. Y me llevó para su tienda Hay mucha gente en Rancagua que no tiene ni un problema en confiarle a su bicicleta Porque hace un trabajo muy bueno ja. Ja. Uh, ¡Ciclista! Si quieres conocer un poco más de la iniciativa, eh, puedes pasar por la página web Ahí puedes ver lo que hacemos, comprar algunos productos para apoyar la causa Y puedes pasar a ver el blog Sí, estoy escribiendo un blog Un blog donde mantengo actualizaciones más rápidas y más fácil del día a día En vez de que sea solamente a través de los videos Y todo eso que les acabo de contar está en mtendurochile.cl Wow! Nos vemos en el cerro